...esta última semana ha estado presidida... ...por el fuego y la metralla... ...el incendio de la Catedral de Notre Dame... ...parece ser que no ha sido el resultado... ...de ninguna conspiración masónica... ...sino de una política incendiaria... ...que ha atravesado media Europa... ...a de los recortes presupuestarios... ...en la mayoría de los servicios públicos... ...y en el patrimonio común... ...bibliotecarios, conservadores de museos... ...y especialistas del patrimonio histórico-artístico... ...venían desde hace años alertando del abandono presupuestario para la conservación del patrimonio histórico francés. La reacción de Macron ante el incendio ha sido meramente oportunista. Ha llamado a la unidad nacional propiciando una recaudación de fondos de las grandes fortunas francesas que prontamente han reunido 800 millones de euros para la reconstrucción del monumento. Tras él, todos los racistas, fascistas y nacionalistas se han ido sucediendo con rapidez para hablarnos del corazón de la herencia cristiana de la nación y de la civilización atacada. En nuestro país, algunas editoriales del ABC o de La Razón han aprovechado el asunto para atacar el laicismo francés y cómo este incendio, según ellos, tiene que ver con el abandono de los templos católicos por parte del Estado laico. Y de ahí han derivado el asunto a las inmatriculaciones en España y cómo estas son la mejor manera, según esta derecha católica, de garantizar la conservación de los templos católicos. Si el fuego ha venido desde la Id de la Cité, la metralla ha venido desde Sri Lanka en un espantoso atentado con autoría más No hemos podido encontrar ningún análisis o explicación solamente de este terrorífico atentado... ...en el que 350 personas han perdido la vida en templos católicos y cristianos y en hoteles de lujo. Lanka es un país donde el budismo se ha convertido en una religión... ...de exaltación de un nacionalismo excluyente... ...en que las minorías religiosas y nacionales se sienten agobiadas y perseguidas. Sin embargo, no existe una explicación lógica de este atentado como muchos otros atentados reivindicados por ISIS... ...suelen ser pretextos donde las grandes potencias... ...y sus servicios de inteligencia militar... ...suelen estar involucrados. Simplemente queremos constatar aquí... ...la inexistencia de análisis y explicaciones pausibles... ...de este tipo de atentados que de apariencia fanática religiosa... ...suelen constituir proyecciones y sombras de profundidades desconocidas. En nuestro país... La campaña electoral ha transcurrido en medio de procesiones religiosas. Europa Laica instó el 8 de abril a la Junta Electoral Central a que prohibiera en virtud de la propia ley electoral la participación de los cargos públicos institucionales en estas procesiones. Hoy hemos conocido la notificación de la Junta Electoral la cual, en una vergonzosa y escuota resolución, considera que la participación de cargos públicos e institucionales en eventos y procesiones religiosas no contraviene la ley electoral. Parece ser que la doctrina de esta meapilas, junta electorales, lazos amarillos no, pero cristos y vírgenes sí. Sea como fuera algunas cofradías, hicieron demandas específicas a los líderes políticos, para que no participase en algunas profesiones, lo que hace que los políticos españoles y la Junta Electoral Central aparezcan como más papistas que el Papa. Llama la atención la participación de la joven alcaldesa de Móstoles en la procesión del Domingo de Ramos de su localidad, detrás del cura y del asno. Pero lo más sorprendente es que esta joven alcaldesa es ni más ni menos que la responsable de la laicidad del PSOE en la Comunidad de Madrid. La utilización populista electoral de las profesiones y actos religiosos diversos que suelen ser envueltos en la falsa idea de la tradición cultural quiere confundirse con la idea de la tradición nacional asociando el catolicismo al espíritu de la nación y el Estado. E incluso algunos van más allá y asocian estas profesiones cuyo origen está en la contrarreforma a valores como la misericordia o la caridad, presentando a las personas que defendemos la necesidad de una esfera pública alejada de estos ritos y liturgias, y liturgias católicas como personas fanáticas y entre españolas En esta campaña electoral, como muy bien alerta el que fuera presidente de Asturias Laica, José Luis Iglesias, el ha estado ausente, tanto en el Partido Socialista como en Podemos, han obviado de sus programas electorales cualquier mención a los acuerdos con la Santa Sede, cuestión que hemos denunciado desde diversos medios, como también nos ha dicho nada de la financiación de la Iglesia Católica o del atornamiento de religioso en la escuela pública. En la denuncia que junto a los miembros del pensamiento laico hicimos desde el diario público, decíamos nunca los programas electorales de los partidos políticos han importado demasiado a los ciudadanos, pero en alguna ocasión han confiado en sus promesas. En estas elecciones, las promesas electorales de la izquierda son poco ambiciosas, incluso en el terreno de las promesas. Se confía el triunfo electoral al miedo a la derecha. En el ámbito del laicismo, parece que los programas de la izquierda hayan sido atravesados por una sombra clerical, por eso es decepcionante que entre las 110 promesas electorales del PSOE y entre las 264 de Podemos, en ninguna de ellas esté contemplada la denuncia y la de los acuerdos con la santa sede del año 79. Quizá haya sido esta denuncia y las repercusiones que haya tenido en ámbitos militantes de Podemos lo que ha provocado que haya sido Pablo Iglesias en un debate televisado en Antena 3, quien haya hecho referencia a la necesidad de frenar la expansión de los colegios católicos concertados, haciendo también una específica referencia al concordato del año 79. Pero en general el debate del laicismo ha estado ausente y solamente la derecha ha utilizado los discursos de la libertad de educación como un discurso, un discurso mistificador de la segregación social y la desigualdad en la educación. En las casas de apuestas están en auge en los barrios de nuestro país y que tantos estragos están causando, también cotizan los pronósticos electorales. La presidencia de Pedro Sánchez es la favorita. Cotiza a 1,52 euros por euro apostado, mientras que se cotiza más Pedro Casado con 2,12 euros por euro apostado. La sorpresa de Santiago Abascal, que cotiza a 10 euros sobre euro apostado, ...a mucha más distancia de Albert Rivera y Pablo Iglesias... ...ambos se cotizan a 25 euros por euro apostar. Pero si estos son los pronósticos electorales... ...que están en las casas de apuestas... ...la intuición nos indica... ...que entramos en un momento de fuerte inestabilidad... ...que nos encaminará a un futuro azaroso... ...con falta de ambición en la política para emprender los más que necesarios cambios económicos, políticos y sociales en nuestro país. Y ello en medio de una sociedad escéptica de la política y poco esperanzada en las expectativas económicas y sociales.